Ya compadre, buena, buena, ¿cómo están queridos seguidores del juego del recuerdo? Antes de terminar este fin de semana, que igual estoy un poco picado con Donkey Kong porque he pasado horas jugando este Donkey Kong, weón, el Donkey Kong Junior, Y quiero terminarlo lo más rápido posible antes de que le cuente toda mi chambonada si es que lo logro pasar. Pero vamos a partir rápido, les voy a contar que este juego se compone de cuatro levels, como lo pueden ver ahí, 2, 3 y 4, ¿ya? Y bueno, el nivel 0 que es para entrenar. Les voy a contar todo lo que quieran de este juego, pero vamos a partir rápido porque quiero terminarlo pronto Lo que pasa es que es muy largo en el tema que es difícil Hasta Ahí tengo que estar medio concentrado al agua y ahora estoy concentradísimo Que quiero puro pasar estos cuatro levels sin morir ninguna vida O al menos llegar al nivel 4 sin que me maten. Así que démosle, yo les voy a contar después más o menos la historia Y partamos aquí en el juego del recuerdo, vamos a terminar Donkey Kong con ustedes Y de ahí vamos a conversar un poquito más de este game, ya, ya démosle Ahí estamos con Donkey Kong Jr, compadre, puta, Donkey Kong Jr, el hijo de Donkey Kong El de Real hijo de Donkey Kong, no... y con ese Entonces aquí partimos, bueno, tenemos que, se supone, rescatar a, a nuestro padre, bueno, pues, nuestro padre Donkey Kong Ya? Y tenemos que tener cuidado con esos cocodrilos, que los podemos matar con estas frutitas Ya? Ahí agarramos la llave, bueno, y rescatamos ya a Donkey Kong, este es el nivel de entrenamiento, bien? ¿no? ¿Sí? Y aquí comienzan los otros niveles esto, estos niveles ya, huevón puta, apareció Mario, ¿cachai? Si se fijan, Mario, huevón eh, nos está tirando huevón cocodrilos azules a cada rato, ¿cachai? Entonces la pantalla se nos va a empezar a llenar de cocodrilos por todos lados Tal vez esta no es la pantalla más difícil del juego Pero sí, huevón, es como complicado en el sentido de que tenéis que huevón cachar bien el movimiento de los cocodrilos weón. ¿Ya? Hay que tener cuidado, huevón puta, ver para dónde van, ¿cachai? Cuando suben, cuando bajan después viene esta etapa que concluye cada level, en este caso estamos terminando el nivel 1 para ver la escena final, ya al terminar cada, cada nivel, por ejemplo, eh, Puede sale este level, ¿cachai? Que como que weón es el nivel que te te tuesta, weón, al fin y al cabo. Porque weón es totalmente difícil este nivel. Bueno, lo encuentro satánicamente difícil. Aparecen muchos monos en pantalla Ya está ya en el final A Donkey Kong le pega una patada a Mario Bro y lo lanza lejos y ahí Donkey Kong no lo logra salvar Ya, ahí acabamos de terminar el nivel 1 Y ahora estamos en el nivel 2 Y si se fijan empieza a crecer la población de cocodrilos en la pantalla, ¿cachai? Hacer la corta, ya no puede matar a esos hueones. Voy a tener que pasar rápido para acá. Vamos a tener que buscar una manera de pasar rápido. Esa es una zona segura, por cierto. Ahí no me, no me voy a matar nunca. Vamos, a ver, fue cuea Ya estamos en el nivel. Ya, este sería el nivel 2 de 2. Cachai, ya estaba en el nivel 2 de 2. Este es un nivel nuevo que aparece. Ya, donde tenemos que weón, pasar esos pájaros que están ahí arriba, weón, que son muy brígidos weón, de pasar Hay una técnica para pasarla los voy a enseñar La técnica, o al menos mi técnica, no sé la te voy a matar unos cuantos Ya, cuando los matáis se salen más, más rápido, ¿cacháis? Ya, la técnica que yo tengo es quedarme por acá, esperar que aparezca un pájaro por arriba el más malto y corro para acá Abajo aquí Uy. Y cuando doblo el primero arriba Paso rajado, ¿cachai? ¿Sí? Como ves, era mi super técnica, weón, de... Mi jungle, para pasar al Donkey Kong junior ¿Ya? Y ahora, ya que estamos en el 2 de 2, pasamos al 2 de 3, que sería el final ¿Ya? Este sería el último nivel del nivel 2 de 2 Si se fijan, es igual que el anterior, pero solamente salen más pájaros Aquí lo que hay que hacer, weón, sí o sí, es, weón, es agarrar las llaves de la orilla y, weón, colocarla lo más rápido posible. En este caso, weón, voy a demorarme un poco porque estos cocodrilos me están puro cagando toda la onda. Y, bueno, el mono, weón, sube más rápido con los dos brazos que con uno, weón. ¿Cachai? Ahí viene un cocodrilo, weón. Weón, me voy a cambiar rapidito. Uh, esa weá fue cueva. Y ahora subamos rápido. Ya. Concentración nivel dios nomás. Y vamos para arriba. Vamos. Listo, weón, tuve un pixel de manipulación Entonces acabamos de pasar el nivel 2 de 3, ¿ya? Ahora viene el nivel 3 de 3, que también viene con una escena nueva, ¿ya? Vamos a pasarlo Vamos a tratar de pasarlo, weón Weón Donkey Kong, weón, muy brígido este juego, de verdad que es súper complicado Especialmente, weón, para el Atari 130, 800, de la serie 800 Bueno, este juego es brígido, weón Así que, weón, espero dejarlo grabado aquí en el juego del recuerdo, weón Y no morir, weón, si eso es lo único que quiero Ya, pues cocodrilo culiado. vamos corri por los garatos pero, weón Eh... Tío satánico, de verdad Vamos ya. Ahí estamos terminando el nivel 3 de 1, ahora vamos al 3 del 2 Como se pueden dar cuenta, aparece un nuevo escenario, ¿cachai? Que este... Ya, en este escenario, weón, puta, tenemos que evitar estas, como, vayas raras que son una estrellita. Ya, perfecto, la pasamos rápido Ya, no mucha complicación Y ahora, 3 de 3, y viene el nivel satánico de siempre, este weón, de miles de pájaros Con esta canción, weón, que me... Que me pone más nervioso que la cresta, pues, weón, sí, weón. Na na na na na na na na na na na Ya vamos. Hoy la canción Julia. Oh Puta la weá, weón. Íbamos tan bien, compadre. Ya, pero weón, no me no importa. Todo sea por el juego del recuerdo, weón, y porque terminemos esta weón, es por toda weón. Porque esta verdad, weón, ha sido un suplicio. Uy, que me asusté con esos cocodrilos encima. Como se fijan ahora, los pájaros llegan a tierra, pues weón. Ya, weón. Tengo que, weón... Ah, weón, me picó, weón, me picó el pájaro, weón. Vamos, concéntrate, goely, weón. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, vamos a subir algunas llaves. Mira, si, sí, weón, llegando al nivel 4 estoy tranquilo, compadre. Mucho pájaro, un pant... ¡Ah, ¡Oh, weón! Puta, weón, no veis, pues, weón Déjame llegar al nivel 4, por lo menos, con Mario Vamos Déjame hacer... Déjame llegar al nivel 4, por favor, Mario, ¿no, weón No seas malo conmigo, weón Mira que he jugado muchos juegos tuyos, weón Y merezco, weón por último, llegar al nivel 4 acá, weón padre Mario Mira cómo mato a tu cocodrilo. Vamos weón. Mira, weón, no podía ir a ver si yo a otro lado ese cocodrilo de mierda, weón. Ya, para dónde doler este pájaro. Vamos, vamos, para arriba, vamos con todo. Vamos, que la podemos pasar. Bien compadre, llegamos al nivel 4. Ya, con eso estoy tranquilo. Una vidita podría ser, weón. Pero ya, estamos en el último level. Y acá puede que me maten al tiro, ya estamos en el último nivel del Donkey Kong Jr. De aquí los monos weón, no dejan de salir, ya esto es lo más difícil del juego. Más no van a encontrar. Vamos a tratar de pasarle igual, weón. Uh oh. Ya. Aquí va a ser brigio pasar, porque los huevones no paran de salir. Hay que tener cuidado con los, ¿cómo se llaman? Los cocodrilos, los caimanes rojos, ¿cachai? Esos tienen subiendo de y bajando y toda la weá. Esperar que un caimán se vaya para el otro lado. Ahora. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en el nivel 4, ¿cachai? Se repite este nivel del nivel 2 del 2 y después se repite el nivel 3 del 3. Pero, eh, so, eh, al repetirse esto... Ya... Después viene, viene la parte de las llaves Y ya finalmente se repite constantemente Ya, entonces yo lo que quiero, weón, es que... Me dé una vía, weón No sé cuándo me irán a dar vida Vamos a tratar de ocupar la técnica que estaba ocupando todo el rato Que cuando un pájaro va a dar ah, Yo paso rápido Ahora Vamos Ahora, bien Agarramos el pelo Nos colgamos acá Saltamos Y listo Ya finalmente llegamos al, del, a, al de estas weas que van rápido hoy con cero días weón Puta, he pasado weas peores, pero ya, si sí sé Todo el recuerdo weón Me gusta la chambonada weón Vamos que se puede No hay ningún momento para descansar ahora. Ahí, ¿eh? ya, uno. Ya, esa era la técnica. Esta, mira, con que llega las llaves, la agua Vamos. Bueno, y ahí parte no. Entonces, ¿qué es lo que yo les proponía? Vamos en el nivel 4. el paso rápido el nivel 4 de nuevo. Al menos ahora ya con otras más vías. Está viendo que ya perdimos. Y. Y nada, pues, bueno, Puta, ya pueden cachar que. La idea era hacerla de corrido sin perder ninguna vía. Pero también lo que yo quería hacer era mostrarle, weón, bueno, puta, cómo terminaba Donkey Kong Junior sin morir, pues, bueno. Para mí, claro, para mí terminarlo es llegar al final del juego, hasta la killer screen por así decirlo, cuando ya. ya bueno, los monos no paran de salir, pues, bueno. o sea, cuando ya siempre se repite el último nivel, pues, y ya se convierte en hace puntaje. ayer me subí a la manzana, bueno. Ya, al menos llegué ahí. Queremos pasarlo. Vamos a A veces salta para allá, weón, a veces no, weón, no cacho bien esa, esa movida Bueno, ahí estoy a un pixel de morir Cuando el huevo explota, cuando se le rompe la cáscara, me mata Así que es un pixel de muerte Ya vamos Queremos pasarla Sacamos vida Por amor al arte, por amor al juego. Vamos. Ya. El pollo que, que doble más arriba y nos vamos. Uh. Vamos. El pollo que doble más arriba. Ya, pues pollo ahora. Esa es mi técnica al menos, no sé si ahora. Ahora viene la del agua, que antes no podemos pasar La del agua, le digo yo, porque suena como agua No sé si será en corriente eléctrica o algo que está tirando Mario Pero yo le digo el agua Ya, acá Y este es, la, este es el lugar que no habíamos podido pasar Ya, esto viene solo De ayer me he devuelto, weón. si weón matando la... La amarilla es como más... hay más tranquilidad, oh. Ya y ahora tenemos que pasar con esto. Cagué. Oh, cagué con la de arriba, güey. Tenéis que preocuparte de tres, güey, ahí, ¿Cacháis? Es la de arriba la que viene abajo súper rápido. ¿Cacháis? la... La que viene en camino, güey. Ahora, por ejemplo. No, ni cagando. Mira, más encima no la pude matar, güey. 1, 2, 3, 4 Ahí debería empezar a correr no, me agarraría en la punta de ¿cachai? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Cachai? me agarraría aquí en esta punta Saltaría de nuevo y vamos Buena. <ríe> al menos llegamos al final Pero Hay que tener cuidado acá con esta weá Ahora, vamos Uff ha sido complicado. Y sacamos una vía parece. Ya, haga este es el último level del juego. Ya, aquí ya, ya está en es la última weá. Se me olvida que la.. Lo, de lo primero que me tengo que preocupar es de los pollos. De los. los pollos y los cocodrilos que vienen ahí. ¡Echa acá, weón, ya. ¡Ah! No sé cómo hice eso, pero lo hice. Que me pregunten. Mucho pollo, weón Aquí ya es como de broma la weón, ¿cierto, weón? Es como una burla Una the real burla, mira todos los monos en pantalla, po, weón ¿Qué estaban pensando, weón, cuando hicieron este video game? Vamos, vamos, vamos, vamos, que se puede Vamos, que se puede, compadre, y lo terminamos ya. Terminamos Donkey Kong Junior compadre, con todos los levels, weón, por fin, weón Puta, es muy brígido este juego, weón tengo una cara de culo, weón. Ya, todo lo demás que viene, weón, es pura repetición. Pero bueno. ¿Qué les puedo contar? Y qué bueno que lo terminé, compadre. Para la gente que vio la grabación. Y... puta. A los que se dieron la lata de verlo. En mi caso, este juego, cuando yo era chico. Lo vi por primera vez en el 130 que ¿cachai? Y... Y no, no, no me entendía el, el por qué decía eh, Donkey Kong Jr. Bye Nintendo, ¿cachai? Porque en ese tiempo no había. o sea, no, no estaba la consola de la NES, ¿cachai? Eh. Puta canchila no estaba esa weá. Entonces me extrañaba ver una weá que dijera Bye Nintendo, ¿cachai? Cuento corto, eh, claro, después salió Mario Bros. weón con. con. ¿Cómo se llama? con su super consola de la NES. Pero. Eh, ¿cómo se llama? Ahí fue la primera vez que yo vi el Donkey Kong Jr. En, en... ¿Cómo se llama? En una consola, porque fue en el Atari Ya Y... Puta, sí, después lo vi, en el, lo vi en los arcade Y ahí me di cuenta que la voy a cambiar totalmente Igual hay una cosa, yo lo he jugado en los arcade Y es totalmente diferente, ¿cachai? De hecho lo encuentro mucho más fácil en el de arcade que en el de los... De, de, de Atari, que, puta eh, Es más brillo. Pues. Este, este es como, no sé, weón. Bueno, un poquito más, más complicado ¿Qué más les puedo contar? Eh, puta, no sé por qué habrán eliminado a Donkey Kong Jr. A mí me caía bien Donkey Kong Jr. Lo cambiaron por ese icon A ver Igual como que hay más pollo ahora A ver Pero eso, pues, ¿cachai? Yo lo había jugado por primera vez en el Atari, después lo vi en el... Lo vi en los arcades weón el Caché que la gráfica es más bonita en Arcade esa, weón, todos lo sabemos Y... nada, pues, weón, puta, ¿qué, qué más les puedo contar? Aquí ya tienen Donkey Kong Junior terminado el juego, recuerdo Me costó harto, como pueden darse cuenta, weón Va a ser especialmente ese cuadro 4, weón Es muy frígido. Ya ahora estoy jugando por jugar no porque ya se repite todo, ¿cachai? Y aún así igual puedo llegar al... más o menos al final Ya, ya le tengo como sacado el rollo al juego bueno, aquí ya, ya... ahora ya viene el último nivel. Si lo paso, bien, si no, ya terminamos el juego, así que... ¿Para qué vamos a ir terminándolo? ¿Para qué tan bueno, eh? Así que... los voy a dejar aquí... Tratando de terminar este nivel que no creo que pase pero lo vamos a hacer por el juego del recuerdo, a ver qué pasa después capaz que terminemos otro Kikon por ahí nunca está de más ya, ahí está bueno, eso es estimado pues ya tenemos con junior Junior terminado aquí en el juego del recuerdo, un buen juego un bueno, entretenido, complicado, que te saque de quicio si no bueno, no lo sabéis jugar ah, estoy más hinchado que la cresta Comía mucho Jugaba mucho Donkey Kong Jr. Y nada, pues bueno, eso es Donkey Kong que sería Junior que seía en cuatro niveles Podía jugar de dos players No al mismo tiempo ¿Cachai? Y bueno, este era el escenario con el que yo me encontraba Al principio del juego, pues bueno. Ahí está Donkey Kong encadenado, ¿Cachai? Con Mario, que lo tenía ahí atrapado Esos monos que salían ahí arriba Que son las vías Yo pensaba que eran unos monitos que voy a ocupar O que te ayudan Mentira Son las vías, pues bueno Yo no cachaba y abajo sale Donkey Kong Jr., po, que sale mirando como la pantalla de frente, ¿cachai? Y... Ah, ojo, que cuando lo moví, cuando partí jugando... Eh, por ejemplo, mira, les voy a mostrar. Ahí está mirando de frente la pantalla, ¿cachai? Si lo moví, no, nunca más podéis volver a colocarlo mirando de frente. Es una payasada, weón, pero... Pero es algo que... Que nada, weón, weón, es que uno se da cuenta jugando. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Puta, Donkey Kong Jr. A mí me caía bien, pues, como les decía bueno, Lo vi en dos juegos más, en el Super Nintendo En el Mario... En el Mario Kart Y en el... En el Virtual Boy también, ahí lo podía elegir Ahí no sé dónde más habrá salido No jugué mucho Nintendo 64 Cuando ya empezaron a hacer lo gráfico en 3D no, es que... Así que... ¿Qué más les puedo contar de Donkey Kong Jr.? el Leonard K. El juego es bonito, entretenido También salió para la NES pero no lo jugué, sí lo jugué un poco en la NES, ¿cachai? Pero la PEA, ¿sí? o ¿cierto? No, no es que tanto como lo jugué en la que fue donde realmente lo, lo disfruté. Así que ya, eso sería todo. Eh, Donkey Kong Jr. se crea nuestra super lista de juegos. Terminado en el juego de recuerdo, pero puta que costó la weá. Eh, igual la hicimos. Ya ¿Mm? los dejo entonces y nos vemos en otro episodio de El Jueguito del Recuerdo. Que estén bien, chao.